Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6603, Cafeterito Día, para hoy lunes 8 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Risaralda. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores, atentos, Cafeterito Día, su número es 05. 5, 9, verifiquemos ganadores, su número es 0, 5, 5, 9, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Chinchiná, cafeterito más oportunidad para ganar, feliz día.